Cedemos entonces la palabra al señor Ernesto Hernández, ya que tiene a disposición su ponencia. Bueno, buenas tardes a todos. Yo nací en su bolívar, soy guayanés, cerca de la casa donde se firmó el tratado, de, donde se celebró el Congreso de Angostura. Y una de las cosas que siempre me ha preocupado es qué puedo hacer yo por Venezuela, estando en Venezuela, tal como lo dijo el ponente que me precedió. Yo soy, eh, me pusieron como empresario de software libre, en realidad primero soy académico, eh, soy profesor en la Universidad Simón Bolívar, donde me gradué con mucho orgullo, donde hice mi posgrado. Trato en todas las materias, precisamente para evitar ese problema que usted sí. comentaba, utilizar exclusivamente software libre, precisamente para que la gente se dé cuenta que se puede hacer de todo con el software libre, se aprende más con el software libre y sobre todo, se es más feliz y se es más eficiente utilizando software libre. Yo vengo aquí, como dice la lámina... Allá está un montón de gente de la comunidad del software libre, este, no puedo poner los nombres de todos, pero no hace falta que los ponga, porque ellos saben de qué esto trata y por qué estamos aquí. El software libre, aunque lo dijeron muy someramente, es aquel que nos garantiza cuatro libertades. Es muy fácil nombrarlas por encima, pero lo más importante es entenderlas. Y una vez que uno lo interioriza, uno se da cuenta de lo importante que es esto, no solo para uno, sino para un país libertad de uso se dice muy rápido ustedes saben que hay software que está prohibido que se use en Cuba o en Irán, o en Afganistán o en cualquier país que tenga problemas con los Estados Unidos eso no es libertad de uso ustedes saben que hay software que dice que no se puede utilizar para desarrollar una aplicación que compita en cualquier manera con la casa que provee ese software de desarrollo eso tampoco es libertad la libertad de uso del software libre es que yo lo puedo usar para lo que me dé la gana desarrollar lo que sea, cuando sea lo que yo necesite, en el momento que yo necesite eso es sumamente egoísta, pero dentro del egoísmo es un egoísmo que me permite satisfacer mi necesidad principal, personal, sin depender de nadie más. Pero no todos podemos desarrollar software, no todos estamos en el, en el área de desarrollar software. Y una cosa que mencionó mi padre es que cuando uno sabe de algo, uno se debe a la gente, uno debe aportar algo de lo que sabe para ayudar a los demás. Y mucha gente va a decir, bueno, ¿y qué me garantiza a mí que ese software que yo tengo me va a servir? ¿Qué me garantiza a mí que no voy a quedar amarrado? ¿Qué me garantiza a mí que no voy a quedar controlado? La libertad de verlo. La libertad de saber cómo está hecho. La libertad de corroborar que eso funciona como dice que funciona. Si hay algo que lo aguanta todo, es el papel de mercadeo. Pero el código fuente solo aguanta la verdad. Cuando una aplicación dice que hace algo, el código fuente lo corrobora. Los trajes y las corbatas, que yo también me las he puesto a veces, hay que tener buena fe. Y con buena fe, lamentablemente, en este mundo, como probablemente aprendió... De tanta experiencia, no se puede confiar solo en la buena fe. Ahora, tampoco me sirve de nada tenerlo y usarlo y verlo si yo no lo puedo modificar. ¿Por qué? Porque muchas veces el software no hace lo que yo quiero. El software necesita una cosa nueva, el software necesita un error. Hay que ser sumamente orgulloso para pensar que uno tiene la última idea y la mejor idea de software. Precisamente, la ciencia funciona parándose en los hombres de los gigantes. Yo avanzo un poquito porque alguien avanzó antes que yo. Y en eso se basa la libertad de adaptar. Yo me doy cuenta de que hubo un error, yo me doy cuenta de que hubo una falla, o yo tengo una idea novedosa que quiero adaptar. Pues puedo hacerlo. Si, si no tengo un software que me dé la libertad de hacer eso, en cualquier momento y bajo cualquier condición, realmente estoy amarrado a los deseos del de proveedor. Tres libertades que son sumamente egoístas. Tres libertades que son solamente para mí. Pero el mundo no funciona si uno piensa solamente en uno. Bien dice si el adagio, para mejorar el mundo comienza por ti mismo. Entonces dentro de mis tres libertades egoístas incluyo una cuarta libertad que es sumamente altruista, la redistribución. Si yo encuentro que ese software es bueno, si yo encuentro que ese software satisface mi problema, si yo soy capaz de arreglarlo, de aportar nuevas ideas, lo menos que puedo hacer es redistribuirlo. ¿Redistribuirlo a otros para qué? Para que disfruten del mismo software bueno, para compartir mis ideas con otros, para poderlo perfeccionar con el trabajo de todos. Porque nadie es dueño de la verdad, pero entre todos podemos acercarnos más rápidamente a ella. De eso se trata el software libre. Gratis no es libre, es una limosna. Cuando a mí me dan algo, úsalo gratis, no te cuesta nada. Si yo no lo puedo ver, si yo no lo puedo cambiar, si yo no lo puedo modificar, eso es simplemente una limosna. Y a nosotros no nos interesa vivir de limosna, nos interesa tener control sobre nuestro destino, nos interesa tener control sobre la tecnología que estamos utilizando. Abierto tampoco es libre, abierto es una trampa, abierto es úsame y mírame, pero en cualquier momento te controlo. Libertad implica estas cuatro cosas al mismo tiempo, no es suficiente que sea gratis, no es suficiente que sea abierto, tiene que ser libre. Por eso yo me voy a enfocar sobre el software libre, porque el software libre es importante para todos nosotros, porque cualquier otra forma de software que no sea libre, lo que hace es privarme de algunas libertades que son esenciales para yo producir para yo satisfacer mi necesidad de tecnología y para yo poder contribuir a la necesidad de tecnología de los que están a mi, a mi alrededor. La libertad y el estado. Esto es un tema muy muy importante y espero que algunos de mis amigos abogados que están presentes me corrijan si meto la pata. El derecho se basa en aplicar el sentido común de una manera organizada y las leyes no son otra cosa sino restricciones a la libertad para que esa libertad no sea abusada por nadie y esté en el mejor interés de todos. Cuando alguien legisla para nosotros, entre los preceptos jurídicos que están, está el de soberanía. Está el precepto que dice, primero, el Estado no tiene tanta libertad como el sector privado. Una empresa privada puede hacer lo que quiera, comprar lo que quiera, gastar en lo que quiera, quebrar si quiere, prosperar si quiere, pero el Estado no tiene esa libertad. El Estado tiene una responsabilidad muy grande para con los ciudadanos. La primera es la Transparencia de los actos públicos y segundo, preservar el interés común, el de la mayoría, el de todos. Como tal, en lo que respecta a tecnología, el Estado tiene un papel muy delicado, porque el Estado maneja datos que no son del Estado, son datos suyos, míos él no almacena datos para su propio peculio y para su propia producción almacena datos porque nosotros los ciudadanos le hemos entregado esa responsabilidad de administrarlos, de transportarlos de asegurarlos, etcétera por lo tanto, el Estado tiene una obligación para con cada uno de nosotros de garantizarnos primero el libre acceso a esa información que nosotros podamos verla oportuna en cualquier momento que sea necesario que esa información persista en el tiempo que no se pierda, pero no solo que no se pierda no estoy hablando de hacer respaldo Estoy hablando de que no haya manera de que esos datos queden secuestrados en ninguna parte, que no sean controlados por otra entidad que no sea el Estado. Porque si es controlada por otros, en efecto, el Estado no nos está cumpliendo y nuestra información está en riesgo. Y por último, tiene un deber principal de ofrecernos seguridad, estar seguros de que esta información está protegida. El libre acceso es lo más delicado para empezar. ¿Por qué? Los datos no pueden estar guardados de una manera que esté ligada a un proveedor particular eh, imagínense ustedes si ustedes para poder ver su información del CENIAT o del Seguro Social o del Ministerio de Educación ustedes tuvieran que adquirir una herramienta de software particular porque esa información se le entrega en un formato que es privativo en un formato que no es libre, eso no puede ser es mi derecho ver esa información el Estado no me puede obligar a utilizar una herramienta particular para yo mirarlo así que lo primero que hay que exigir en cualquier ley de tecnología es que los datos del Estado, y hago énfasis en el Estado, tienen que estar almacenados en un formato que sea libre, que sea un estándar público y que tenga por lo menos una implementación libre. ¿Para qué? Para que cualquier ciudadano sepa que sin necesidad de comprar, sin necesidad de invertir dinero, puede tener acceso a los datos a los cuales tiene derecho a tener acceso y a los cuales el Estado tiene el deber de facilitarle el acceso. Y hago mucho énfasis en el Estado, porque aquí en ningún momento estoy diciendo el usuario. El usuario que quiera comprar software que no sea libre, pero que le permita leer ese estándar libre, es libre de hacerlo. Ahora, el Estado no puede imponerle al ciudadano que tenga que comprar una herramienta o que tenga que usar algo particular, porque los formatos de almacenamiento no son libres en un estándar público. Ese es el punto importante para empezar. Bien, están los datos almacenados en un estándar libre y los puedo ver pero esos datos están guardados en alguna parte. Los mecanismos, el software, todo lo que nos va a permitir acceder a esos datos, a almacenarlos, a controlarlos, no puede depender de un proveedor. No puede estar sujeto a los caprichos, o a la estrategia de negocios, o a la visión, misión, y etcétera, etcétera, de una empresa. Tiene que estar bajo el control del Estado. Porque si no está bajo el control del Estado, en efecto los datos son secuestrados. El día de mañana no me quieres dar una actualización, no puedo sacar los datos que ni siquiera son míos, son de los ciudadanos. Así que las herramientas que se utilicen para manipular esos datos, para almacenar esos datos, tienen que ser controladas por el Estado. Y aquí volvemos al tema, no me sirve que sea gratis, yo no quiero una limosna. No me sirve que sea abierto, yo no quiero una mira pero no toques, yo quiero controlarlos completamente. Yo quiero estar seguro de que yo tengo... Todas las herramientas para hacerlo evolucionar y estar seguro que siempre voy a poder sacar mis datos. ¿Y eso quién me lo da? El software libre. Al poder mirar, al poder modificar, al poder redistribuir. Y saber que nunca voy a estar en un escenario en el cual mis datos estén secuestrados dentro de una base de datos que no controlo. Por último, la seguridad. Si un ente, y cuando digo ente me refiero ahora a todo el mundo, no controla el software que utiliza, pues no está controlando su información y no está controlando su negocio. De hecho, está siendo controlado por quien quiera que le dio ese software. Fíjense que es indispensable para poder saber si yo controlo el software, no saber hacer clic en botones, o saber arrancar o detener servicio, eso no es suficiente. Yo necesito saber que el software que está ahí no cambia datos, no envía datos a otra parte, no tiene puertas traseras, no es controlable a control remoto, como pasó, por ejemplo, con el paro de la industria petrolera donde el software tenía puertas traseras que no podían ser controladas y que dificultaron la recuperación de muchos sistemas críticos para la operación. Entonces, ¿cómo puedo garantizar yo que el software no tiene puertas traseras? ¿Confiando en el señor de saco y corbata? Que no tengo nada contra los de saco y corbata. No, tengo que mirar el código fuente. El código fuente es la última palabra acerca de lo que hace el software. Y habrá más de uno que era bueno, pero no todo el mundo está en disposición de mirar código fuente. Eso es verdad. Pero los que hay y lo hacen muy bien son los que están llamados a defender los derechos de los ciudadanos inspeccionando el software que el Estado tiene que utilizar para garantizar esa persistencia de los datos. Entonces después nos dicen que si se favorece el software libre, estamos discriminando a otros. Lamentablemente eso es una mala interpretación de lo que significa discriminar, porque la discriminación se aplica a las personas, pero no a los métodos. Lo que se está proponiendo es que el Estado... Favorezca el método de desarrollo, el método de producción que es el software libre. Aquellas personas que no lo quieren utilizar están libre de derecho de no hacerlo. Pero en ningún momento se les está discriminando como personas. Ustedes decidieron que no quieren desarrollar en software libre, adelante. De hecho, no es cierto que el cliente siempre tiene la razón. Bueno, en este caso el Estado está actuando como un cliente muy educado que les está diciendo mis condiciones para... Usar tu software son estas, o te montas o te encaramas, para decirlo foltóricamente. De hecho, el Estado nunca les dijo desarrollen privativo o desarrollen libre. El Estado simplemente está diciendo, yo considero que haciendo ejercicio de mi soberanía, yo necesito que el software sea libre. ¿Tú me lo puedes proveer o no me lo puedes proveer? Es su decisión. De hecho, les está dando la oportunidad de antemano de decirles lo que viene para que se pongan las pilas. Creo que eso lo llaman... Um, en, en los negocios se llama visión de futuro entonces esto no es nuevo lo del software libre, tiene muchos años así que simplemente es cuestión de adaptarse a los tiempos cambiantes y hay otra cosa que me preocupa más ¿acaso el, el Estado es el único cliente que tiene estos proveedores de software privativo? vamos a suponer que sí si es el único cliente, eso es equivalente a tener un subsidio ¿y acaso el Estado no puede poner un subsidio a quien le parezca mejor o peor en cualquier momento? En este momento le parece mejor dárselo al software libre de que se van a quejar. Y si el Estado no es el único cliente, quiere decir que hay una grandísima cantidad de clientes que no están obligados a usar software libre, pero eventualmente lo harán, que ustedes pueden seguir atacando como clientes y convencerlos de la superioridad técnica, de la superioridad de mercadeo, de la superioridad de lo que ustedes quieran, y si esa gente se los compra, pues bien que se los compra en este caso el cliente cambió, el cliente puso unas reglas nuevas entonces entra la la, el problema, la preocupación de la producción de dónde va a salir la riqueza la riqueza proviene del servicio el problema es que mucha gente habla de riqueza y solo piensa en dinero es un mal de nuestros tiempos es un mal que tenemos que corregir pero con el software libre hay que concentrarse en que hay tres riquezas la riqueza técnica, la riqueza social y la riqueza económica como tal la riqueza técnica es la que a mí más me gusta porque soy del medio de la academia. A mí me gusta ver cómo muchachitos que todavía no se han graduado toman una herramienta de software libre que está muy buena, le hacen cambios y esos cambios son vistos con un agrado y un estupor por la gente que los hizo, que dicen, nunca nos habríamos imaginado esas ideas viniendo de ustedes. Y uno siente mucho orgullo cuando ve esas cosas. Esa riqueza técnica solamente se desarrolla cuando uno puede ver el código. Es ridículo pensar que yo voy a tener un especialista en tecnología que no sabe cómo funciona un servidor web por dentro, o un servidor de correo por dentro, o que no tiene ni idea de lo que significa protocolo snmtp porque lo único que sabe es decir Start Service, Stop Service. También es muy preocupante darse cuenta cómo muchísimos estudiantes, y en eso estoy muy de acuerdo con usted, quisieran resolver problemas, pero no pueden, y no es porque sean brutos. No es porque no tengan la voluntad, es porque simplemente no pueden mirar el código para cambiarlo. Están atados de manos. Dependen de una casa matriz, a la cual les dice, sí, eso es un problema, vive con él. Más ridículo todavía, y hay noticias en internet que lo cubren de hace tres o cuatro días, a una persona le quisieron cobrar 35 dólares para reportar un bug en Microsoft. Él iba a reportar un error y le dijeron, se tiene que pagar para reportarnos un error. Eso es tragicómico. Pero eso es a lo que nos lleva a depender de una empresa transnacional que controla el software, que controla cómo está hecho, cómo se distribuye, cómo se corrige, y en la cual nosotros no podemos participar como miembros activos. La otra riqueza va a venir porque la barrera de entrada baja muchísimo. El acceso al software libre tiene un costo de adquisición cero. De hecho, si algunos de ustedes no tienen software libre, nosotros trajimos muchos CDs para poder este repartir entre ustedes, así que no se van a ir con las manos vacías. Pero lo más importante, y me refiero a un costo legal de adquisición cero, no me refiero a la copia. Me refiero a que aquí es legal copiárselo. No solamente es legal copiárselo, sino que por favor cópiénselo. Si alguno de ustedes no lo va a usar porque no quiere, perfecto, déselo a alguien que sí lo quiera, que miren que hay mucha gente que lo quiere. Como el costo de entrada es cero, la única barrera que tiene que saltar una persona que quiere adiestrarse es simplemente saber leer. ¿Por qué? Porque contrariamente a lo que les dijeron hace mucho rato, la documentación del software libre no es para nada mala. Es excelente. Está puesta en todas las maneras en que uno lo quisiera ver. De la manera estructurada, sistemática, como un robot como yo le gustaría leer. De la manera como hacer chuleta que quisiera ver a alguien que está empezando. Y de la manera absurdamente detallada que nos gusta para encontrar el mínimo detalle con el cual funcionan las cosas. Así que documentación sobra. Si uno quiere leer, uno instala su software, lo hace funcionar y empieza a producir. Lo bueno es que la producción se vuelve hacia la comunidad, se vuelve hacia adentro. No es casualidad que estemos reunidos aquí en grupo hablando de software libre porque eso es lo que hacemos nosotros. La comunidad de software libre no tiene fuerza de mercadeo. Nosotros no repartimos brochures y normalmente cuando hacemos eventos tenemos que pedir la ayuda de alguien. Pero sí tenemos personas que van una detrás de la otra hablando y explicando por qué es mejor y mostrando soluciones y mostrando cómo la cosa trabaja esa sensación de pertenencia viene de dos cosas que aquí cualquiera puede participar acabamos de ver la intervención de Álvaro el 64% de la población alfabetizada de indígenas venezolanos es Guayú ¿existen windows en Guayú? nosotros tenemos linos en Guayú también tenemos linos en Quechua pero yo no pregunto el Quechua, pregunto del Guayú y pregunto del Pemón y pregunto de cosas que sirvan en Venezuela para los míos, preocuparme primero por los míos antes de preocuparme primero por los de afuera. ¿Y qué hacemos nosotros en la comunidad? Lo que se supone que debemos hacer, intercambiar conocimiento. Así evoluciona la humanidad, intercambiando conocimiento. El que sabe algo responde por otro. Y aquí entra el concepto egoísta-altruista junto. Cuando una persona de la comunidad hace una pregunta pública, recibe una respuesta pública. ¿Por qué? Precisamente por eso, para que todos se beneficien. El bienestar de uno jamás puede estar por encima del bienestar de muchos. Pero cuando una persona hace una pregunta en privado, con todo el derecho del mundo, le cobro. ¿Por qué? Porque el único que se está beneficiando es él así que tanto el servicio cobrado el servicio que me lucra que me da riqueza material a mí, tiene lugar como el servicio que yo hago al grupo, a la comunidad, a la sociedad cosa para la cual nos debemos todos los seres humanos independientemente de lo que creamos por último y más interesante todo, toda esa riqueza no solamente se queda aquí se queda aquí porque lo que uno se aprende no lo olvida más se queda aquí porque son bienes venezolanos, mejoras hechas por venezolanos para cosas venezolanas que funcionan. Además de eso, yo puedo tener injerencia en el extranjero. Entrar en contacto con gente que tiene otras culturas, otras ideas, otra manera de ver las cosas y aprender. Y la única manera de aprender es a través de un lenguaje común que todos hablamos, que no es el inglés, es la tecnología. Es ese código fuente que podemos intercambiar en el lenguaje de programación favorito. Es ese pedacito de código, esa ayuda que podemos darnos uno al otro la que resuelve los problemas. Aquí no estamos hablando solamente de programadores. Aquí no estamos hablando solamente de hackers que nos metemos a programar cosas extrañas. Aquí estamos hablando de gente que encontró un error y reporta el error y el error se le corrige. Aquí estamos hablando de gente que habla varios idiomas y lo traduce, traduce software a algún otro idioma para que la cosa funcione, para resolverse su problema, pero al mismo tiempo resolver los problemas de todo el mundo. Y lo más interesante es que todo el dinero producto de ese trabajo se queda aquí. No va en regalías a ninguna casa matriz, no se va en contratos de soporte a una empresa transnacional, se queda aquí. Porque así como se pueden hacer empresas de una, de dos, de diez, de cien personas que den soporte comercial de un software comercial, se pueden hacer empresas de una, de dos, de diez y de cien personas que den soporte al software libre como en efecto las hay. Así que es un método cooperativo de producción basado en el altruismo, que sí funciona cuando uno suma egoísmos obtiene altruismo en general, donde el costo de producción se reparte entre todos lamento que el señor Salles usara a Red Hat como ejemplo de software libre, porque Red Hat es lo más parecido a Microsoft así que es un muy mal ejemplo Red Hat empezó dejando que uno se bajara el CD gratis, después desaparecieron los CDs y había que bajárselo por partes después desaparecieron las partes y había que pagar una suscripción y hoy en día hay que pagar una licencia ¿por qué? porque el software originalmente era libre el software libre no prohíbe la, la comercialización lo que ellos están haciendo es legítimo de acuerdo con las licencias del software libre simplemente es filosóficamente incorrecto éticamente incorrecto y por eso la comunidad lo rechaza. pero es más, estas instrucciones han cosas que ni siquiera son libres lo cual los empeora aún más pero el problema no es Red Hat. O el problema no es SUSE, el problema es que son controlados por una empresa el problema es que son controlados por una empresa cuando deberían estar controladas por la sociedad el tema del software libre no es vamos a quitar a uno para poner a otro no, es asumir responsabilidad, es amarrarse las manos, es decir, vamos a quitar a los otros y vamos a poner nosotros vamos nosotros a hacer nuestro software, mejorar nuestro software producir conocimiento y repartirlo entre todos y hacia afuera porque podemos tener injerencia entre todos nuestros vecinos regionales e internacionales yo quisiera hacer una comparación muy sencilla. Debian GNU Linux corre en 13 plataformas de hardware, viejas y nuevas. Eso quiere decir que no hay que comprar máquinas nuevas para hacer funcionar el software libre. Puedo usar las mismas maquinitas que tengo ahorita. ¿Cuántos ustedes pueden decir que tienen un servidor de correo que mueve 12.000 mensajes diarios? En un celerón 333 con 64 mega de RAM que tiene 426 días corriendo. Yo puedo y un montón de gente que está ahí también. No me voy a tener que comprar la última máquina para hacer funcionar el software libre. Eso a lo mejor para muchos usuarios finales no es importante. Para un Estado que tiene que controlar su presupuesto y que tiene que gastar donde tiene que gastar, es importantísimo poder usar máquinas que aún tienen años de vida, pero que el proveedor dice, no, no, eso no te sirve, tienes que instalar la versión nueva, cómprate una máquina más grande. Eso no aplica. Y es un sistema uniforme de paquetes y de aplicaciones en 13 arquitecturas de hardware diferentes. Debian no es controlado por una empresa, es controlado por voluntarios. Dentro de esos voluntarios hay venezolanos con voz y voto para decidir hacia dónde va esa distribución. De hecho, en esta sala somos varios los venezolanos que participamos en Debian y activamente contribuimos para que Debian mejore todos los días. Le resolvemos lo que podemos. Contribuimos de la misma manera que contribuye la gente desde Croacia y desde no está David por allá, un mexicano que también nos ayuda todos participamos ahí, de eso se trata el software libre, de que todos participen con lo mejor que saben para hacerlo progresar de hecho Debian tiene un esquema democrático, todos los años hay un director nuevo es completamente público, no hay nada cerrado, todo lo que pasa en Debian ustedes lo pueden ver pueden opinar, pueden darse cuenta de lo bueno y lo malo para ayudar a corregirlo más aún, el sistema es completamente auditable los que se preocupaban por control de calidad y cómo será que hacen el software libre. Nosotros tenemos un documento que es el Debian Policy que ninguna casa de software lo muestra, nosotros lo mostramos. Cómo se hacen los paquetes, cómo se hace para que todo encaje donde debe encajar y qué debe esperar una persona de su sistema Debian. También tenemos el contrato social que dice que Debian es libre, será libre y siempre será libre y jamás incluirá software que no sea libre. ¿Para qué? Para no poner en riesgo la moral de los que estamos convencidos de que el software libre es la única manera correcta de producir tecnología. Por último, esto no es un proyectico nuevo. Esto tiene 13 años. ¿Ustedes saben qué otro software tiene 13 años de existencia? Windows NT. Que corre en una plataforma, quizás una y media. Nosotros funcionamos en 13. Tu sistema operativo puede hacer eso? Así que, lo que nosotros como comunidad de software libre queremos que se tome en cuenta, y que sustentado en todo eso... Resalte lo importante de tres puntos que deberían estar en la ley y que no pueden omitirse. El primero, estándares internacionales públicos con alguna implementación libre para almacenar los datos del Estado. Eso no se puede negociar. Segundo, software libre en todo lo que se pueda, porque hay software libre para cubrir todas las necesidades que ustedes se puedan imaginar. Y cuando no exista software libre porque no nos queda más remedio, usemos software privativo, mientras nosotros hacemos el software libre que nos resuelva el problema. Eso es libertad sin condiciones. Muchas gracias. La libertad no admite grises. Con esta expresión centró su ponencia el ingeniero Ernesto Hernández, Habló del libre acceso del ciudadano al código fuente.